Está bien. Ok, pues eh, estamos ya aquí una vez más en vivo y a todo color. Así Colombia. es. Ya estamos aquí sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Bueno, pues estamos Correcto. contentos de estar nuevamente aquí con ustedes eh, a través de esta plataforma. Así eh, es. La cual, pues, queremos y anhelamos y decíamos con todo nuestro corazón. Que Dios la use para poder llevar un mensaje más este, de los que hemos estado haciendo. Sí, amén. este Y bueno, pues, uh, dando honra, dando gloria y dando honra, a, gloria, alabanza al a Señor. nuestro Dios. Amén, así es. Dándole gracias uh -huh. por un nuevo día más que él nos permite. Así es. Por la vida, la salud y todas sus bendiciones que él nos ha dado. Y gracias por eh, permitirnos en este momento estar eh, a, transmitiendo este mensaje para todos y cada uno de ustedes, porque el Señor les ama y nosotros también les amamos. Así es. Entonces, este, pues aquí estamos precisamente eh, llevándolos este nuevo espacio eh, que esperamos en Dios que venga a ser de, de ayuda y de que venga a ser de, de bendición, bendición. Pues para todos, ¿verdad? Entonces, este, eh, estoy bueno, voy a pedirles nada más, si alguien estuviera por ahí ya, este, que nos indique si nos estamos viendo y escuchando bien. Entonces, se supone que no hay ningún problema. Así es. Este, Ok, vamos a continuar con el tema de hoy, la sí. fe en acción. La fe en acción, parte 3. Es la parte 3, eh, exacto. Y va, va a ser una pequeña serie, eh, no, no, no sé cuántos vamos a hacer, pero eh, sí, sí queremos estar hablando sobre continuar la fe. Continuar un, un poco más, sí. Uh -huh. y, y es que pasa esto, eh, normalmente queremos las bendiciones de Dios. Sí, pues sí. Y lo más fácil es decir, oren ustedes porque ustedes tienen más fe. Sí, no, pero... Ese bueno, es un error. Sí, claro. Ojo, eso este es, ya es un error. O, o bien, que quieres tener más fe para poder orar, no, es tampoco así. También sí, no, este no, es un, no. un, un error. O sea, hay un pasaje de la Escritura uh -huh. eh, que nos dice... ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe para poder recibir? Así es, así es. Y tú tienes por ahí un pequeño comentario. Sí, al respecto, es con relación, sí. Uh -huh. eh, dice tratar de, de obtener eh, suficiente fe. Es, es otro error como suficiente fe. Uh -huh. Porque ahí en, en Romanos 12.3 revela que Dios repartió a cada uno conforme a la medida de la fe. Así y es. Y Jesús sí. dijo, si tuvierais fe como el grano de mostaza... Sí, de, uh -huh. de esa a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y se pasará. ¿Ahora de qué tamaño es un grano de mostaza? Dicen, yo no lo conozco, nunca lo he tenido en, en mi mano y no se podría caer no. <risa> <risa> Pero dicen que es minúsculo, que es muy pequeñito, uh -huh. que así es el, el, el grano de la mostaza. Muy, sí, muy nunca lo has visto. El, el, el grano de la mostaza, no. Sí, yo lo, lo, lo tenía en un, en un prendedor. Bueno, sí, bueno, acuerdas? me recuerdo es, de eso. Sí, ajá. Pero, uy, uh, ya, ya, ya, ya cerrado. Sí, sí, sí, ya cerrado. Bueno, entonces, el, el, el grano de mostaza es muy, muy pequeño. Uh -huh. Mucho, mucho, muy pequeño. Entonces, no esperes tener la fe de una montaña uh -huh. para poder mover... Pues una montaña. Sí, no. Pues, no. Dice Simplemente, Jesús que con el granito de una musa si así es nuestra fe, creela, Va a ser más que El creela. problema es tener ese granito ese de fe. granito es. para poder mover la montaña. Así es. Así y es. la montaña es todo aquello que nos estorba en la vida. Así es. Puede ser desde un callo que nos molesta, eh, una muela, eh, un cáncer, el COVID o cualquier sí. tipo de problema o de enfermedad. Cualquiera, cualquiera, así es. ¿Verdad? Porque el, el, es. La, el, cuando habla de, de que Dios puede removerse ese monte a través de la fe, uh -huh. nomás con ese granito de mostaza, ese granito. No es que la, la montaña el monte ese estorbara, sino que nos va poniendo como un ejemplo. Un ejemplo. ¿Desde dónde sí. se pueden hacer las cosas si nosotros estamos ahí bien puestos en, así es. en, en, así en, es. en, en la hora del y, Señor? Y si usted usted fuera un creyente nacido de nuevo, dice, ya tiene toda la fe que se requiere. Todo lo que necesita hacer ahora es utilizarla. Es utilizarla. utilizarla, sí. es. así es. Es utilizarla, na, nada más es lo único que necesitamos. Así eh, es. Entonces, no no se, no se requiere de más. Así es, eh, exactamente. Y solamente bueno. un poquito, un poquito de esa fe que nos es requerida y que nos es eh, necesaria. ¿verdad? Entonces, eh, ahí está el, el, gran, el gran secreto de esto, eh, que nosotros tenemos que pues uh, ponerla eh, ponerla en, en, en, en, en, en obra en, eh, en práctica y así habla por uh -huh. decir un ejemplo de, de la sanidad es uh -huh. simplemente una cuestión de creer la palabra de Dios aceptarla uh -huh. sí aceptarla aplicarla a su necesidad y ponerla por obra ponerla por obra siempre tenemos que recordar que sea que se ha hecho provisión para la salvación y la sanidad, porque son, son, son las dos. ¿verdad? Son, son, dos, son las... Dos, dos facetas bien importantes. este sí. La fe ¿Qué? para poder ser salvos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuántas veces he, hemos orado y les hemos indicado, oren así, nada más digan al Señor, uh -huh. ven a mi vida, cambia, transfórmame. No tienes que andar haciendo tantas cosas, ni, ni tantos circo, sí. ni, ni nada. No, no, no, no uh -huh. nada más. Dile, Señor, con toda honestidad y, y dile con toda sinceridad, Señor, amen. cambia mi vida. Así Fíjate, es, eso que, que le estoy mencionando ahorita. Uh -huh. Señor, cambia mi vida. Es fundamental en la vida sí. del ser humano en, con relación a Dios. Sí, pero se tiene, se tiene que hacer en... Con un corazón este sincero, contrito y humillado. Así es. que, Porque el Señor lo que ve es el corazón. Exacto. Entonces, este para la provisión, para la salvación y la sanidad, nos pertenecen. Porque, pues, uh -huh. por, para eso Él murió. Por tanto, no tenemos que suplicarle a Dios por ellas. Si uh -huh. recibimos es, esos regalos por fe, no trae ningún eh, beneficio suplicarle a Dios que haga algo que sepamos con claridad que ella ha hecho. Así Jesús es. fue herido una vez y para siempre. Dice, él no tiene que sufrir ese castigo de nuevo. Es una obra terminada y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así Ahí es. nos habla en Isaías 55. Ahora, y, y es bien, bien común que a veces nosotros mismos bajo costumbres, bajo tradiciones tradiciones, sí vivimos haciendo a Jesús chiquito uh -huh. sí, cada año exacto. lo hacemos bien pequeño lo hacemos, lo hacemos un bebé un bebé cuando el Señor uh -huh. es gigante en ese sentido así es, así eh, es. De, de que Él es el, el Todopoderoso el Todopoderoso que uh -huh. había que el Señor Jesús no pudiera hacer en su condición de Hijo de Dios sí. Y que vino al mundo a, con ese, a, a, a, con a que ese le conociéramos. Con ese propósito, sí. Y que hizo tantos milagros y, y maravillas. Amén, amén. Así no es. tenemos por qué cada año estarlo haciendo chiquito. Sí, pues no, no. No, no tenemos por qué. No, no, ni ni estamos cometiendo un gravísimo error de sí. querer hacer a Jesús cada año eh, pequeñito. Sí. Y, y eso es lo que Y que, que pasa. lo acostamos, y que esto y que lo otro, y que fue que vino, y luego que lo levantamos, y luego andamos haciendo estas fiestas de, de posteriores a eso, de. pues. de, de que Jesús. Son <risa> cuestiones este eh, religiosas. Sí, eh, exacto. Y, y son costumbres y tradiciones erradas, erraz, completamente, erraz. radicalmente sí, erradas. Sí, sí, y sí. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Estaba viendo dentro de las noticias que dan a veces de México sí. este, eh, Unas monitas que hicieron de, de, día, supuestamente de Jesús, candelario Algo así este, Y le estaban poniendo una caretita de, de, de plástico Para que no le fuera <ríe> el COVID Un tapabocas Por favor <ríe> es el que cubrebocas. tenemos que acudir para que él no lo quite Y no nosotros andarlos cubriendo para que no le dé Sí, no, Digo no, lo, no. lo que es la ignorancia, la ignorancia. En, en, en exceso pues todo sí. nada más por las malas costumbres y tradiciones que sí, a veces conservamos sí, sí, sí, que nada tienen que ver con lo que es la palabra de Dios no, no, no. y el mensaje bíblico para bendición y, y para sanidad, sanidad y, y para todo, salvación y para todo eso para todo para todo vamos a estar ahí en, en, nuevamente ahí en Hebreos en capítulo 11 Sí. Y ahora vamos a estar viendo tres, tres aspectos ahí. Porque uh -huh. vamos a estar viendo el 4, el 5 y el 6. Sí. Y por, así, Hebreos 11:4 nos dice de esta manera: Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, uh -huh. dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún habla por ella. Qué que, que tremendo. Qué que tremendo. Yo lo, lo tengo subrayado en, en mi Biblia. Así es. Dice: Por lo cual alcanzó testimonio. Uh -huh. A ver, alcanzó testimonio. Testimonio. Porque A ver, fue muerto por su propio hermano. Sí. Ahorita vamos a ver un poquito también de esa historia. Dice. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, dando Dios testimonio, escrito está en la Biblia, de que era justo, de sus ofrendas y muerto, y muerto, uh -huh. aún habla por ella. por ella. ¿Qué tanto es así que estamos hablando nosotros nuevamente aquí? Por lo que nos dice la, la Sagrada escrituras. Así es. O sea, ya Dios está dando nuevamente testimonio de la vida de, de, de, la este, vida. de este joven. Uh -huh. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una vez más estamos hablando de, de, su, de sí. su fe, de su trayectoria. Así y es. de cómo amó a Dios. Que su ofrenda a Dios le agradó tanto que aún. Sí. Ahorita, en este momento, en este instante que usted nos está viendo y escuchando Dios está dando testimonio de ello. Sí, amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ajá. ¿verdad? Entonces vamos a ver qué parte de la historia o cómo nace este, este, este versículo para que hablemos ahorita de él. Nos vamos a ir ahí a Génesis en el capítulo 4 también bueno, ahí en Génesis 4. Sí. Y vamos a ver nada más unos cuantos pasajes o versículos, del 3 al 10, sí. nada más. Nos dice ahí en Génesis 4, 3, dice, y aconteció andando eh, el tiempo, sí, andando el tiempo que uh -huh. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Uh -huh. O sea, Caín sí le trajo una ofrenda a, a, al Señor, porque se ofrecían en aquellos entonces, en aquellos tiempos, uh -huh. ya desde el principio de la creación, presentarle a Dios una un ofrenda. Así entonces es. Y a veces nosotros nos olvidamos un poco, a veces, o demasiado, nos olvidamos de ofrecerle a Dios ofrendas. Sí. Pero ofrendas que, que le sean agradables al Señor. Así es. ¿Verdad? Okay. Y, dices, y, y el 4 es, y Abel trajo también de los primogénitos... Eh, de sus ovejas De lo más gordo de ellas Ajá, de lo más gordo uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué está tratando de decir aquí? De lo mejor De lo mejor Escogió bien Sí, sí escogió sí. No, no le trajo Ah, pues aquí tengo eh, Esta fruta o esta eh, Verdura Y, o sea, voy y se las presento sí. a Dios Porque una cosa es darle de lo que tienes Allí en Quizás hasta en, en, demás. En, ajá. Y otra cosa es escoger la ofrenda de Algo especial. Algo, para Dios. algo especial, sí. Y este fue el caso, precisamente, de, de Abel. De Abel. Uh -huh. Uh -huh. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Uh -huh. ¿Eh? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Uh -huh. Y se ensañó Caín en gran manera. Escuche y, bien, uh -huh. que, ¿cómo dicen? Se, se, se ensañó uh -huh. Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjese cómo eh, tenemos que tener cuidado cuando algo no está bien por ahí en nuestra mente y en nuestro uh -huh. corazón. Sí. Cuidado. Sí, sí, sí. Ojo, mucho ojo por favor. Uh -huh. ¿Y dice? Y, y si bien hicierais, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Ah? Uh -huh. ¡Ojo! ¡Ojo! Fíjense. Uh -huh. Si no hicieres bien, uh -huh. el pecado está a la puerta. Uh -huh. O sea, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien hechas y estamos conscientes de que no lo estamos haciendo bien hecho, el pecado está ahí a la puerta. Así es. Ok. Y será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Uh -huh. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y sí. aconteció. Fíjese bien lo que va a continuar aquí eh, en la lectura de, de mi esposa, aquí de la escritura. Y dijo Caín a su hermano: A ver, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, uh -huh. Caín se levantó contra su hermano Abel. Y lo mató. Fíjese, qué tremendo. Qué tremendo es esta situación. Tremendo, tremendo. Su corazón se endureció porque no le agradó que Dios le estuviera diciendo Ajá. que le había agradado más lo, lo, uh -huh. la ofrenda de su hermano. Como que le, le dio celo. Le dio celo, sí. Cuidado con esas cosas porque pueden ser... Tremendo. de carácter fatal, sí, en un sí. momento dado para el ser humano tenemos que tener mucho, mucho, cuidado, mucho, claro, mucho cuidado claro así que, el, ojo por favor en lo que le estamos comentando aquí y enseguida nos dice el 9 y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Uh -huh. y él respondió, no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjate. Eh, empezó a, a querer eh. justificar sí él sabía bien lo que había hecho Sí, sí, sí, sí, definitivamente. yo soy el guarda de mi hermano, pues, pues eh, no, si, no, sé, no sé dónde está. Como si Dios nos supiera la verdad de, que, de, de lo que había hecho. Entonces, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ok. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí. O sea, tú lo mataste, ok, perfecto. Bueno, no, no, no es perfecto, ¿eh? sino si es lo que dice la escritura. Claro, claro. Pero desde allá, me está diciendo qué pasó. Sí. Si ¿Sí creéis que me podías eh, eh, eludir a mí, que, que me, yo, yo no me diera cuenta. Por eso dice aquí en el verso 4, en el, en el 11. ¿Sí? Y muerto, aún habla... Por ella. Uh -huh. Dios dio testimonio de su ofrenda. O sea, Dios da, da testimonio de su ofrenda y que y la muerte de, de, de Abel desde la tierra clama y el Señor la recuerda el día de, de hoy. Sí, sí, sí. ¿Y por qué venimos con de este definitivamente. Eh, con esto, eh, te tema ahorita? Porque estamos hablando de la fe en acción. Sí, sí. Y estamos en la parte 3. Sí. Ya presentamos dos, dos videos anteriores. Ok. Así ¿Qué queremos es. hacer? Sí. Lo único que queremos hacer es que tu fe sea tan suficiente uh -huh. como para que tú te des cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Exacto. Claro. No de religión. Ojo, no estamos hablando de, de religión. Yo no te estoy invitando a que te hagas de, de una religión X. Uh -huh sino que tengas verdaderamente a Jesús en tu vida, en tu corazón. Que uses las Sagradas Escrituras como el medio por el cual tú vas a aprender de Dios y que te instruyas, sí. porque tú puedes ser un punto de contacto para que otros hagan exactamente lo mismo. Sí, amén, amén, amén, así es. Cuando los discípulos... Ya, el Señor los, los dejó porque uh -huh. él eh, se fue al Padre. Amén. ¿Qué hicieron? Pues empezaron a compartir. Amén, así es. Y salieron y compartieron. Y en una sola ocasión, eh, lo, esto lo, lo dice ahí el libro de los hechos, uh -huh. hubo como tres mil personas que aceptaron a Jesús. Sí, así es. En una, de, una, de un solo golpe, vamos De un solo golpe. Así 3, es. Mil se convirtieron al Señor. Uh -huh. A una religión, no. Sino a un cristianismo bíblico. Amén. Que, que eso es lo más importante. Es lo más importante, claro. Ir a un cristianismo bíblico en el cual nosotros podemos apoyarnos para poder entender cuál es el verdadero plan y, y motivo y concepto. De Dios. Entonces, esto es bien importante, mi amada, y esto es bien importante, mi amado. No mm -hmm. es que te hagas de una X religión, no, no quiero mencionar ninguna, pero sí que tengas a Cristo en tu, en tu corazón, en tu vida, y que Él sea quien gobierne verdaderamente tu amén, vida amén. y que aprendas de acuerdo a como las escrituras enseñan. Lo y enseñan, dicen. amén. ¿Por qué? Porque así tenemos es. congregaciones que son buenas. Sí, Que, sí, que hay claro, buena enseñanza. Claro, claro. Que es una doctrina bíblica. Bíblica, amén. Pero hay otras que lamentablemente no lo son así. Se salen del contexto, sí. Es más, hay quienes hasta niegan a Jesús. Uh -huh. O sí. no le dan a, a Jesús lugar, la perspectiva correcta que, y que adecuada. Le aunque andan ahí sí. tocando la puerta de tu casa. Ajá, así es quieren te representar, eh, pero no como el Jesús que, que es realmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay, hay, hay varias doctrinas así, muy, muy, muy, muy erradas, que, pues, hasta han hecho hasta otros libros. Sí, sí, sí. Que, que, que porque la Biblia no, ya no les fue suficiente. Una cosa es, hay, hay escritores bíblicos uh -huh. que... O, o sea, hermanos que, que cristianos que, que han escrito libros y son de apoyo. Sí, son de apoyo. Son de apoyo. Son de apoyo. Pero no están queriendo eliminar la Biblia claro, como por, el libro principal y fundamental. Al contrario, se basan en él. Por poner sus, sus doctrinas. Eh, eh, sus exacto. Do, do, doctrinas humanas. Doctrinas y le de decimos hombres. esto porque es muy común. Sí, sí, sí, es muy común. Es muy común. Uh -huh. Y aquí no hay más que, como dice el Señor Jesús. Dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Yo no lo he hecho fuera. Amén, así es. Y si un día queremos estar con él, más vale que sigamos lo que dice ahí Juan 14. Eh, ¿Seis? Seis, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la Yo vida. soy la verdad. Y soy la vida. Y yo soy la vida. Y nadie, nadie va al Padre. Dice, nadie, si no es por nadie, mí. nadie, así es, así es. Punto. ¿Cuál Así es el camino? Es. Jesús. Jesús, Jesús es el ¿Punto? camino. No, no, no, no hay es otro camino, verdad, no, es no hay otro medio, no hay otra forma. Eh, por eso es bien, bien importante, mi amada, por eso es bien importante, mi amado, que entendamos esta situación con respecto al Señor Jesucristo. Uh -huh, uh -huh. Y un día vamos a dar testimonio de, de eso, cuando el Señor ya nos llame a su presencia. Exacto. Y así como aquí en la escritura está hablando de Abel y de Caín, cómo fue el concepto de los dos tan diferentes y cómo hubo un cambio total y radical en la vida de uno y del otro. Y uno mm -hmm. muerto, aún la, la escritura sigue hablando de él amén. y lo estamos recordando el día de sí. hoy. Sí, amén. A muchos amén. años después de esto. Amén. A, muchos, a muchísimos años de esto. Pero el Señor se sigue mostrando y manifestando. Así y nos vamos es. al verso 5, ahí en Hebreos. Sí. Porque ya se nos está yendo el tiempo. Muy bien. El verso 5 uh -huh. nos dice de esta manera: Y vuestra gentileza se ha conocido. No, no, no. Perdón. no el, el verso ah, cinco. perdón, perdón. Me fui a otro pasado. <ríe> ahí en Hebreos. Donde sí, es el 5. Bien. Por la fe. Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Fíjate, fíjese, fíjese bien lo que está diciendo aquí eh, esta porción de las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Por la fe. Por la fe. Por Enoch, fe. ¿qué pasó? Fue traspuesto. Fue traspuesto para, no ver, para muerte. no ver muerte. Así es. Quiere decir que el hombre, Dios se lo llevó, se sin, llevó. Sin, sin, ver, el, sin ver muerte. M, Morir. Uh -huh. No fue necesario que muriera para llevárselo al Señor. el Señor. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. <risa> <risa> <risa> Gloria al Señor. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque Dios vio que le había agradado toda la, la vida y lo que andaba haciendo Enoch. ¿No? Así y no nos vamos a ir a, a parte de, de la historia porque se nos va a ir mucho más sí, el tiempo. Sí, porque ahí nos hablan en Génesis 5, 21 al 24 sobre... Eh, el... Exacto. Entonces, eso lo vamos a dejar para otro día. Uh -huh. Entonces, nos, nos estamos dando cuenta, mi amado, mi amada, la importancia de que nosotros, este libro, sí, sea aleluya. el que nos amén. dé... Sí, amén. La, la nota. La así, enseñanza. La enseñanza, la autoridad y todo. Miren, yo se que he dicho, yo no puedo predicar con el teléfono. Aunque lo tenga aquí en mi mano, y yo pueda tener aquí la Biblia en mi mano, aquí, uh -huh, uh -huh. no hay como. <risa> la Biblia. La, la, la Biblia. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Así es, así es. No, aquí. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Y ahí ando perdido porque está tan chiquito a las pantallitas que. Ya los que tenemos una cierta incomodidad en cuanto a la vida, vamos a andar batallando. Aunque lo puedo agrandar, pero no es lo mismo. Esta no es la Biblia. O sea, la Biblia real es esta. Así es. Esta es la Biblia real con la que debemos de predicar toda, todos los que predicamos siempre, la palabra de Dios. Siempre. Uh -huh. También lo podemos hacer a través de una tarjeta Hay pequeñas como esta y la, tengo otra más grande. Sí, la otra. Eh, y hay otra más grandota que, que, que parece el pizarrón. Sí. Eh, sí. Es, bueno, esa todavía no la tengo. Sí, sí, pero... Eh, pero todo, todo tiene su, su punto y su lugar su y, y su momento de usar. amén. Pero si queremos predicar la palabra de Dios, ¿qué Muy nos estorba el, hacer, hacerlo con la, con la el, Biblia El en la libro, mano? la palabra, sí. ¿Qué pues nos estorba? Vida. ¿Por qué nos a, a, afrentamos... De no usar la Biblia como el mensaje verdadero de uh -huh. Dios. Así es, así es. Es, es. es lo correcto. Es como cuando se presentaron las ofrendas de, eh, de Adán y, y de Caín. Adán presentó el borreguito, el, el, uh -huh. el cordelito más gordo. Aquí está. Esto es. Lo que nos alimenta. O sea, a, a ver, a ver. A, a ver, sí. A ver, no, no. A, a, ver, a ver, sí. No, no, lo, lo de Caín, háganse cuenta que es el, la, la tableta, acá está, la tableta o, o el teléfono, uh, cualquier otra cosa. Uh -huh. La Biblia viene siendo como ese corderito gordo sí. que fue creado con un sí, propósito. con un propósito. Así. Y la Biblia ha sido por muchos años, por cientos amén, de años, amén, amén. Así es. el libro donde se ha predicado es, la palabra es la, de nuestro Dios. Es la Biblia, es la Biblia. No estamos en contra de, de, de la evolución de, que hay ahorita en cuanto a la tecnología y todo eso. Simplemente uh -huh. donde estás viendo esta plataforma, pues no, no estoy ahí contigo contigo, eh, presencialmente en, en lo físico uh -huh. pero me estás viendo me estás viendo en este momento que estamos haciendo es, es, este video. así es y con otro y ahí se va a quedar hasta cuándo? no sé hasta que exista facebook o, o, o que no haya nada que eh, que, que provoque que, que, que quiten ese, este video. que interfiera uh -huh. y luego lo ponemos en otras plataformas más porque pues copiamos el, el, el, el video y, y lo, lo ponemos en, en, en otras plataformas más que eh, se, se difunde este video. Sí. Aquí lo estamos haciendo en vivo. Y ahorita estamos aquí en vivo. Entonces, sí. entonces, mi amado, mi amada, pero nos es de grande placer usar la palabra de Dios Amén. para poder predicar. Para poder eh, estar con ustedes hablando al respecto y eh, ya para ir uh, Ahorita a la oración Vamos a ver el siguiente versículo Que es el 6 el Hebreos 11 6 me... Se me movió, aquí está Nos dice de esta manera Pero sin fe es imposible ¿Ah? Agradar a Dios <risa> Escuche bien eh pero sin fe. Pero sin fe es Cuánta imposible. fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, Amén. no requieres eh, la fe que yo tengo, o que eh, tiene mi esposa, o la que tenemos los dos juntos, y quieres tú acapararla, con poquita fe que tengas, pero que la tengas bien puesta en el Señor, uh -huh. de acuerdo a lo que Él dice en su, en su santa palabra. Así es. ¿Y qué sigue diciendo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Ok. Fíjese muy bien cómo lo dice las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Dice: Pero sin fe es imposible, imposible. Imposible agradar a Dios. O sea, la fe es la que nos va a ayudar a agradar uh -huh. a Dios. Por eso, pues, sí. a ver, cuando le ofreció. Su, su ofrenda, uh -huh. pues sí. lo, lo hizo con, con gozo, con, con gusto y con, con agrado. Con alegría. Y eso, claro. lo, lo mejor que tenía ahí en, en, en, en sus corderos y todo eso. Así es. No como Caín que, era, que agarró de lo de lo que tenía. Sí, porque era para Dios, era algo especial. Y dice aquí: porque es necesario que el que se acerca a Dios que que crea, que crea. Que lo hay. Uh -huh. Sin dudas. Uh -huh. Así es. Sin andar, ay, pues, pues, pues sí, como, como que sí, como que no, no, no. Debe ser sin ninguna duda. Para que esa poquita fe que puedes tener del tamaño de un grano de mostaza. Así es. Te sea suficiente Amén. para revolucionar tu vida y la de otros. Amén. Porque Dios también te quiere usar a ti. Y que es galardonador de los que le buscan. Y es como premios. Los galardones son premios. Son premios. Son como títulos que Dios da. Imagínate tú utilizando esa fe para hablarle a tus amistades, a tus familiares, a tus conocidos, a tus desconocidos. Mm -hmm. Y a cuantas personas lo puedas hacer. Señor. Deja que Dios te dé los galardones Glorificado sea el Señor Deja que Dios te dé los galardones en tu vida Nada más porque tú Pudiste poner La fe En el Dios verdadero uh -huh. Esto es maravilloso, mi amada es lindo, es Esto lindo. es maravilloso, mi amado Es maravilloso Y, es, y yo aquí no estoy hablando de, de, de religión Yo te estoy hablando de la relación Que podemos tener la con relación. Dios Amén. A través de su Hijo amado Cristo Jesús y de amén. su Palabra. Amén, amén, amén. Así es. Y sigue diciendo y por ahí para la, terminar. Por el siete por la fe. No, no, no. no ahí no es La parte de abajo del 6. Ok. Dice: Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Uh -huh. Nada más de los que le buscan. Si tú le buscas, le vas a encontrar. Amén. así Si tú es. no le buscas, bueno. no lo vas a encontrar. Miren, así es. déjame hacer una pregunta. ¿Qué buscas tú en la internet? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres encontrar ahí en la, en la internet? Cuando escuchas mensajes así, ¿son los que te interesan? ¿O andas buscando cosas curiosas, chistosas, eh, eh, que la gente le, le encanta ponerlos en estas plataformas? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? lo haces como un pasatiempo o quieres a pasar un buen tiempo. Uh -huh. Es muy diferente. ¿eh? Muy muy importante. Es muy, muy diferente pasar un tiempo a perder nomás el tiempo. Claro. No pues... tienes otra cosa más que hacer. A ver qué, qué hay. Uh -huh. a, a ver quién puso algo. O, o se tu ocurrió a ti poner algo eh, que nada tiene que ver Mire, yo, yo soy enemigo de, y esto lo dijo a, a mi esposa muchas veces. Mira, fíjate lo que dice aquí este este pensamiento, pero no tiene palabra de Dios. Uh -huh. Es más un bonito deseo. Un bonito deseo, pensamiento. Es un pensamiento bonito, sí, no, no vamos a discutir lo, lo contrario. Pero uh -huh. pero no es el plan de Dios, porque no hay un versículo mensaje. que esté que, que eh, avalando. mensaje de la palabra. Eh, no. eh, eh, exacto. Entonces, si no hay palabras de Dios, no puede ser avalado. Así es. Entonces, puede quedar como algo bonito o algo chistosito. Eh, hay, hay mucha gente que todos los días está poniendo algo. Todos sí. los días, todos los días, todos los días, todos los días y todos los días. Y lo ponen en, en Facebook, lo, lo, lo ponen en, en, en Instagram y lo ponen... En, eh, en, en un montón de, de, de, de, de, pa, de plataformas pero sí, si sí, no hay textos bíblicos y no es un texto bíblico lo que, lo que están poniendo poco valor tiene sí porque se hace un se hace como un vicio de, de, de ¿Sí? estar eh, viendo y poniendo y, y como eh, la, lo, lo mismo de whatsapp o el messenger te, te lo está publicando, te lo está pidiendo y, y, y comparte, y, y comparte, y comparte. Uh -huh. Y pues ahí estás compartiendo. Si no tienes una otra cosa que hacer, pues estás en eso nada más. Sí. Ahora, quienes hacen ese tipo de trabajo, el que realizó eh, esa obra majestuosa, dicho en comillas, Ajá. él sí está ganando. Porque entre más me gustan. Entre más lo compartan, a él le va mejor con los dividendos sí. que le da. Sí, sí, sí. Así es. Es como cuando un cantante hace un disco, entre más se reproduce, pues más gana. Claro. Si no se reproduce, claro. pues, pues nomás él sabe que, que, que está ahí el disco. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces es. Es lo mismo. Es. Hay regalías. Hay regalías sí. para los que ponen de ese tipo de, de, de mensajitos así y la gente no se da cuenta. No, no, no se da cuenta. Entonces lo están promoviendo, promoviendo y, y se lo mandan a 10, a 20, 30, 50 personas que conocen y, y ya son 100 o 200 más que se van porque uh -huh. cada quien da, también, ah, mira que, que contesta, yo también lo voy a compartir y, y ahí se va y se hacen miles sí. y diez miles y a veces hasta millones de copias de eso. Sí, con la pura reproducción. Ahí, ahí trabaja mucho lo que es el, los gustos y, y las emociones y todo eso. Eh, eh, exacto. Entonces, ya para finalizar, pues ya vamos a la oración, porque ya van 38 minutos prácticamente. ¿En 7? No, eh, no okay, ya vamos okay. a, la, a la oración ya. Muy bien. este Podríamos seguir platicando aquí y podríamos estar una hora, dos horas. Pero no les no queremos hacer un video muy, muy, muy largo. Muy, muy largo eh, porque te da falta que, que, que oremos y se van a ir otros 10, 15 minutos y no sé. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la, la necesidad? Es mucha. Es mucha. Lo, lo, lo hemos estado diciendo en los últimos videos. Con esto de, de lo del COVID. Uh -huh. uf, ¿Cuántas personas han fallecido? Yo estoy seguro que tú conoces a alguien que... que si no es de tu familiar, conoces a alguien que... O ya has escuchado en las noticias la cantidad de miles de personas que se han, sí. que se han ido ya. Sí, sí, sí. Entonces, de que hay necesidad, sí. Muchísima, hay que orar por las personas muchísima. que quedan para que no sean tocadas por, por este virus. Sí, sí, sí. Pero no solamente los, los, los, los, los virus como, como el COVID, sino... También pues, hay cáncer, hay embolias, hay otro tipo de, de, de, enfermedades, de enfermedades que también se sí llevan a, a la gente. Muchas, muchas enfermedades así, de, que, que son a veces hasta fulminantes. Claro. Accidentes. ¿Y, y cuántos problemas más hay en, en, la, en la vida? Matrimonios que se deshacen, eh, muchachos que son embarazadas por un error, ¿Son uh, uh -huh. porque las violaron o vaya bueno, usted sabe, sabe por qué razón, otros porque se lo buscaron, pero eh, y luego andan abortando y están cometiendo un crimen ahí, porque están sí. matando un ser que se está forjando en ese cuerpo. Así es, así entonces es. o bien la cuestión económica, la cuestión de, de los trabajos que, que se han ido perdiendo Muchos trabajos se han perdido Sí, sí, por la y misma muchas situación Muchas cosas que nos afectan en, en la vida Y que no nos dejan estar tranquilos Así es Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a orar Amén, amén, amén De acuerdo a tu necesidad Pues Pídele al Señor Señor Dile, aquí estoy Dile así, Señor, aquí estoy esta, esta, esta es mi necesidad. Y yo quiero, Señor, que usted me escuche. Y Dios escucha. Eso es lo bueno. Dios sí escucha. Pero preséntate. Sí, amén. Como una ofrenda agradable a Dios. Con un corazón contricto y humillado. Porque Él dice que, que Él viene. No, lo no, lo echa no, afuera. Lo echa fuera, no, de ninguna manera. ¿Cuánta fe necesitas? De ninguna manera. Nada más que creas que sí existe Dios y que es capaz de hacer un milagro en tu vida. Amén. O en la, por la persona que quieres tú, eh, que te interesa que, que Dios le haga un milagro. Dios tiene todo el poder por hacerlo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Porque para el que cree, todo, todo. Todo, todo, todo es, es posible. posible. Y qué bueno que puedas compartir este, este video. Qué bueno que, que mucha gente se entere Bien. de que hay que hacer cambios totales y radicales muchas veces en, en, en la vida. Así es. Y deja que Dios bendiga tu vida por hacerlo. Así y es. Y lo único que puedo pedirle a, a nuestro Dios es que Tú lo compartes, que Dios te multiplique la bendición también hacia ti o hacia los tuyos. Nada más por haberlo compartido. Y vamos a orar. Amén. Voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración. Y luego yo Amén. termino haciendo otra más. Bien, oremos, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Sí, señor. Gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Aleluya. Señor, usted vino a morir a la cruz del Calvario para venirnos a libertar del pecado, Señor. Venir a salvar nuestras vidas, nuestras almas, Padre Santo. Usted nos dio, Señor, la bendición tan grande, Señor de la salvación, Señor, y, y de la sanidad y tantas cosas que usted nos ha dado, Padre, tan solamente por creer, por aceptarlo en nuestro corazón, en nuestras vidas, Padre Santo, y creer con todo nuestro corazón que nada, nada imposible hay para usted, Padre. Y en este momento, Señor, oramos sí, por señor. aquellas personitas que aún todavía no, no le han aceptado en su corazón, Padre, que usted toque sus vidas, que usted, Padre Santo, haga una hora maravillosa cuando la persona verdaderamente lo siente en su corazón y viene con un corazón contricto y humillado. Padre, usted le da la sanidad, le da la salvación, Padre, le da todo lo que necesite, Padre, pero necesitamos, Señor, venir a sus pies Amén, y obedecerle con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por estos momentos, este tiempo. Gracias por su palabra y de usted la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Déjame tomar un poquito de agua. ¿no? Gloria al Señor. Amén. Santo eres, Jehová de los ejércitos. Miren, es bien importante esto. El hecho de compartir un material como este a usted le va a dar la bendición de recibir más bendición. Amén. Así, fácil, sencillo. Ahora, pero para recibir las bendiciones del Altísimo, Es que escúcheme bien, ahorita ya lo, lo estaba diciendo mi esposa. Recibir a Jesús en tu vida. Si no lo has hecho. Amén. Amén. Buscar de Dios. Y sí, acudir a un lugar cuando sea posible para el crecimiento espiritual y la convivencia que ahorita en estos días se ha diluido mucho por la cuestión de del virus de, de, de los virus de, de la contaminación y que se ha puesto medio complicado eso para, el, para los templos que que eh, pues han tenido que recurrir a estos medios para hacer los servicios para hacer los en servicios línea. así es pero véanlos en línea, al menos. Y ahí usted escoja lo que más le acomode a, Así es. a, a, a su persona. Pero de que hay meses, buenos mensajes, los hay. Amén. Los hay. Claro que Pero sí. Pero se busque del Señor. Y, y si nunca le has recibido en tu vida y en tu corazón, o tienes duda, haz esta... Pequeña oración. Y dile así al Señor. Padre Santo. Santo sí, mi en este momento reconozco. Que yo le necesito. Sí, Señor. Venga mi vida, Señor. Cámbieme. Transfórmeme. Santifíqueme, Señor. Para su honra, gloria y alabanza. Aleluya, gloria a su nombre. Y yo le recibo hoy. Como mi Señor. Y le recibo como mi Salvador. Gloria, al Señor. Para que cuando usted venga por su iglesia, yo pueda estar en las mansiones celestiales. Amén. Gloria al Señor. Y Padre. Pero mientras que esto acontece, yo tengo esta petición o yo tengo esta necesidad. Y ahora tú se la dices al Señor cuál es tu petición y cuál es tu necesidad. Pero ya le recibiste. Ya lo tienes en tu vida sí, te Y te dice Señor Santo Que tu fe sea como sí. la de un grano de mostaza Sí, Señor Y vas a poder vive, mover existe. Hasta un monte completo Es el mismo de ayer, de hoy Por los siglos de los siglos Solamente crees Porque para el que cree sí, Todo, señor. Es, todo posible. es posible sí, señor. Mi Padre quien lo haga Premile Dándole de acuerdo a su propia necesidad. Sí, puede ser de salud, puede ser financiera, puede ser de un trabajo, de una actividad, de su sí, propio negocio. Yo no lo sé, señor. Pero que esta persona claro, se, se lo diga directamente a usted, señor. Sí, señor. Toque, toque. Y esté en las manos corazón, de poder. Señor. Y dígale. Aquí estoy con contigo. No te, dejaré, no te dejaré ni te desampararé Y estaré contigo Sí, Señor Gracias, Señor Por su amor Gracias por su gracias, misericordia Gracias, Padre Y que gracias, este video, señor. señor Que está siendo ahora grabado Glorificado sea su nombre Quien sí, lo vea En cualquier momento Honra, gloria la en, verdad, cualquier país, a en cualquier país En cualquier circunstancia sí, usted pues, lo use, Padre Santo Sí, Señor Para sí. bendecir Bendito sea su nombre. Pero bendiga. Gracias, Padre. En su una gloria, doble porción, Señor. Su aquí lo comparto. Sí, señor. Bendito para sea su honra, señor. para su gloria, para su alabanza. Sí, Señor. señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, señor Aleluya. Amén. Gracias, amén. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y mi amado, mi amada, si tú quieres dejarnos un mensajito. Ahí, ahí, en, la, en, la, en la misma plataforma que lo estás viendo Hay una manera de como tú nos hagas saber Así es Y eh, Les bendecimos en el nombre del Señor Y dejen que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Así es Y Un fuerte abrazo de parte nuestra Así es que A es, la distancia Que el Señor les bendiga grandemente Y gracias por compartir estos videos Gracias y Esperen el próximo video. Que el Señor los bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones Amén. para todos. Bendiciones. Bye, bye.